Listo, para poder ver el código eh, tenemos a Juan David Perilla. Juan David Perilla nos va a explicar cómo fue que hicieron estas 992 líneas de código. Ojo con eso, como que uno ve una cosa así sencillita. Y uno piensa, ah, tan fácil, ay no, eso está muy fácil, bueno, que está detrás de hacer que la nave se mueva, que dispare la bala, que cree el score, bueno, todas esas cosas nos las va a explicar Juan David Perilla y, y este trabajo que hicieron eh, de manera rápida, porque lo, lo hicimos para esta feria aplicando todas las cosas que hemos aprendido en el, en el curso de la Universidad de Michigan fueron 992 líneas de código. Entonces, Juanda, explícanos un poquito de qué se trata el código que ustedes desarrollaron. Bueno, pues mi nombre es Juan David Perilla eh, y yo les voy a mostrar un poco qué es como el código y cómo se creó el juego parte por parte. Eh, para empezar el juego te, necesitamos unas como funciones que se llaman librerías que son como para añadirle más cosas al, al, al código para que sea como más realístico por ejemplo tenemos esta que se llama time esta nos, nos sirve para eh, añadir como para añadir tiempo entre cosa y cosa que pasa en el proyecto o random que nos ayuda a señalar o a seleccionar un número random entre tal número y tal número. Eh, aquí nosotros con ah también está la librería llamada Tortol que es la que nos permite crear todo lo que es el código. Por ejemplo, con Tortol nosotros creamos, como ven acá, la pantalla, el fondo y el título del juego. También creamos los bordes del juego, creamos el jugador y creamos el, los textos. Por ejemplo, ustedes ven el texto arriba, el texto abajo también se pueden crear con Tortol. Aquí creamos el texto de score que acá principalmente va a ser cero y el Score también va a ser cero. ¿Y cómo hicimos para que se vayan, se vayan como sumando los puntos? Creamos aquí algo llamado variables, que son las que almacenan el puntaje. Por ejemplo, aquí tenemos el puntaje principal y el mayor puntaje. También aquí tenemos nuestras vías. Eh, también creamos nuestras vías, que principalmente son tres. Creamos todos los 16 enemigos, o sea, enemigo por enemigo. Eh, creamos también la bala del personaje, y la velocidad que tiene, por ejemplo acá está el tamaño, el color. Mm. Aquí creamos como un estado de la bala para para que nos avise cuando podemos disparar, o cuando está lista el arma para disparar. Aquí creamos las funciones. Las funciones sirven para que se mueva el personaje con las flechas. Por ejemplo, acá está para que se mueva hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Y para lo que yo llamo un tiro lejano, que se usa con la tecla W, para que uno pueda como disparar rápido y a largo alcance. Eh, aquí hicimos que se pueda disparar, y hacer que la bala quede justo debajo del jugador y cada vez que el jugador se mueva pues la bala lo, lo siga el jugador también aquí cree el teclado que es por ejemplo si quiere que se haga por ejemplo esto move a ah, por ejemplo move, entonces es este entonces dice bueno ese es para ese es un juego que hace para que suba el suba jugador entonces yo le dije bueno, le deja programado bueno, quiero hacer esto con tal tecla, entonces estás arriba. Así igual con las demás, por ejemplo, abajo, izquierda, derecha, W, y espacio que es para disparar. Aquí cree que si las vidas son igual a cero, o sea, el personaje se muere, entonces todo se va a esconder, el jugador, los enemigos, las balas. Eh. Y aquí, este código significa que para que cuando termine o sea, cuando se muera jugador, entonces eh, el programa se va a cerrar. Eh, esto, este código acá también sirve, para que se actualice la página. Por ejemplo, cuando tú te mueves, se actualiza la página y el jugador va a aparecer en otra posición. Así siempre va a pasar por cada 0.1 segundos. También cree lo que es para mover el enemigo, para mover todos los enemigos que se muevan por toda la pantalla. Así todos los 16 enemigos. También creamos que si sí, el score es mayor que el high score. Entonces el high score se va a cambiar por el score. O sea, es para que por ejemplo el high score es por ejemplo 1000. Y, y, y mi score es 0. Entonces... Voy a ir jugando y cuando mi score, o sea, mi puntaje sea mayor al mayor puntaje, entonces yo esto voy a estar estableciendo un nuevo récord que sea cambiar por el high score. También aquí cree los, los textos para que cada vez que tenga mayor puntaje, entonces los textos se van a actualizar con las vías que tengo, el score, el high score este código de aquí es para mover el personaje para que se vea como más realista, la realista que se mueva por toda la pantalla eh, hacer que la bala se mueva cuando uno le da espacio acá es para que suba, se vaya a otra posición y vuelva a, a mí o sea toca el borde y vuelve a mí, toca el borde y vuelve al personaje Hacer que la, no, la bala no se vaya al infinito significa que si la bala llega al borde de arriba, entonces la bala se va a ir a otra posición que no se vea en el mapa. Y después, vuelve a mí otra vez. Acá están las colisiones de la bala con el enemigo. Y aquí se le van a sumar 20 puntos al, al puntaje. Así con el 2, 3, 4, bueno, con todos los enemigos. Y... Y por último la colección de los enemigos con el jugador. Entonces dicen, por ejemplo, si la distancia entre el enemigo y el jugador es, es menor que 30, o sea que ya se toquen, entonces se me va a quitar una vía. Y el texto se va a limpiar y va a decir ahora cuántas vías tengo. si pasa con, el, con todos los enemigos. Y otra vez el código... Para que si las vías sean cero, entonces todo se va a, a ocultar. Y ese fue todo el código. Muy bien, muchas gracias Juan David. Eh, eh, si ¿sí ven, eso es lo que pasa. Así es como se programa un, un videojuego. Entonces uno que ve una cosa sencillita y no se da cuenta. Cuántas líneas de código tendría que tener un juego para poder eh, desarrollarse. Ahorita me gustaría pasar entonces a la sección de preguntas. ¿Cómo les pareció? ¿Qué preguntas tienen para nuestros invitados? Para los chicos de Libertarios, ¿cómo, cómo les pareció? ¿Alguna pregunta por ahí? Tenemos una pregunta de Juanita García.